El Vagabundo Hola, estamos aquí otro día más en el programa del Vagabundo y hoy tenemos invitado a un esquizofrénico que es un amante de parchís que se pasa todos los días jugando al parchís, ha perdido todo su dinero en apuestas al parchís se pasa todos los días dándole que te da, dándole que te pego ¡Ah! El cubilete. Señor <risa> borras ¿desde qué años has intentado jugar al parchís? Yo... Yo nací no con el cubilete en la mano. Tengo entendido que... con bueno, el cubilete... Ligue bastante. ¿Hasta indicado el cubilete? Es muy beneficiosa. Beneficiosa. Eso. ¿Y cuál es el color favorito que usted utiliza en el pastel? Al verde. Al verde de la naturaleza. tengo entendido, solo me encuentran ya allegados, que incluso ha llegado a tirarse a un cubierto. Va a hacer un sueño mío sobre la otra Eh. sí, porque me coge, me coge aquí. De momento, de momento. Y usted. Pero me tienen a zafar a para que tengo, que quiero algo. Sí, usted. Busa, busa. ¿Está usted ahí? Pero todos los días... Su programa... Estoy un problema porque... ¿Usted no entiende? ¿Pero es que este programa? Es... ¿O se mete los sábados? ¡Hola! ¿qué está el video! Dígame. Hola, veo tu programa todos los días. El que quería era tu programa. Pero. ¿Usted fue allá? Con el cubilete, yo siempre. Bueno, pues nos despedimos hasta la próxima semana después de estar la regalada con nuestro amigo señor Borracho.